Amigos estilócratas, les hablo para decirles que tengan muy buena noche. Y quería decirles lo siguiente, miren, las reglas de urbanidad son parte de un contrato mucho más grande, el contrato social. ¿Se han preguntado ustedes por qué algunos lo obedecen y otros no? Les recomiendo este video del canal Cliché, donde lo explican aplicándolo a superhéroes. Si existieran los superhéroes, ¿creen ustedes que deberían obedecer todas las leyes? No es una pregunta superficial, el mismo Platón se la hizo. Por favor, vayan al link y apoyen al canal Cliché. Y les deseo muy buenas noches, amigos.